Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel, soy profesor de español, nativo de Perú. Sé que muchas veces es complicado aprender un nuevo idioma, y sobre todo por el tema de la gramática. Pero esta vez no, tengo un método que es sencillo, es efectivo, y es muy rápido. Tanto si eres un alumno principiante, o si ya empezaste la aventura en este idioma del español, los invito a tener clases online conmigo. Tendremos unas clases muy divertidas, y de una manera en la que rápidamente podrás conectar con este maravilloso idioma. ¡Hasta pronto!